Hola, ¿cómo están? Aquí estamos Monarca con don Silvio Ruiz, él es el líder de la Asociación Colombiana de Recicladores Gallarec. Por ellos es que estamos aquí, esta hermosa camiseta que la hemos sacado en homenaje a su labor y a la labor de todos los recicladores. Don Silvio nos va a contar un poquito, primero sobre la Asociación, cuéntanos cómo, cómo están ustedes ahora, qué necesitan también de, de la gente ustedes. Gracias, muy amable a Monarca, a ustedes por estar con nosotros por eh, hacer parte de esta, de esta campaña, de esta camiseta solidaria para los recicladores. Eh, bueno, Gallaré es una asociación que tiene más o menos 850 asociados. Eh, dentro de esos asociados tenemos pues, todas las edades, eh, principalmente pues, los mayores de edad, eh, más o menos unos 150, 150 recicladores mayores de edad, eh, de más de 70 años que no pueden salir a trabajar lógicamente, entonces uh -huh. ellos eh, pues, reciben esporádicamente ayudas de la asociación que logramos gestionar, eh, pero básicamente pues, eh, todos los recicladores eh, necesitan de la solidaridad de, de, de todo el pueblo colombiano. Eh, en estos momentos que están en las calles en la primera línea Básicamente lo que hacemos es salir a reciclar los residuos que la sociedad va generando Antes de que den cargo de la basura para llevárselos al relleno sanitario Hacemos eh, la separación, la recolección de los residuos reciclables Y esos residuos reciclables eh, llegan aquí a la, a la estación de clasificación y aprovechamiento de la asociación Acá un grupo de compañeros hacen el proceso de... Eh, primero, cuarentena, los materiales se someten y vamos a darlos a varias eh, fechas para poder trabajarlos, porque bueno, sabemos ciertamente la procedencia y si vengan o bueno, no con algún tipo de contaminación. Eh, acá tenemos todo un protocolo de bioseguridad. A la entrada tenemos una cabina elaborada de madera plástica en donde hacemos la aspersión la de las personas con agua, alcohol, antiséptico y ruda para potenciar uh -huh. muchísimo más el, el, ustedes, el ¿no es nosotros, esa fórmula nuestra uh -huh. eh, uh -huh. tenemos pues todo eso de lavado de manos uso de los elementos de protección uh -huh. tapabocas pues, guantes trajes atribuidos acá dentro de la ECA. Eh, y hacemos la dispersión de los materiales con hipoclorito y agua para también pues, ayudar a, a combatir esta pandemia. ¿no? Entonces, estamos oh. en la primera línea, estamos en las calles, estamos en la oreja reciclando muchísimo. Eh, la necesidad es un esa, ¿no? básicamente trajes de bioseguridad, eh, uniformes para el trabajo. Sí. Eh, mercados de emergencia y hay una cosa que es muy sentida en la que no nos puede ayudar mucho es eh, arriendos eh, de supervivencia, que la gente que no puede salir a trabajar eh, está empezando a ser desalojada de sus viviendas porque las necesidades de la población son, son muchas Perfecto, Silvio, sí, eh, lo otro que te vamos a preguntar, bueno, eh, que nos recomiendas a nosotros como... Como personas que utilizamos todos los días plásticos y estamos botando residuos todos los días ¿qué nos recomiendas hacer para facilitarles a ustedes también su labor. Pues digamos que hay dos cosas importantes. Una, tratar de disminuir los residuos. Eh, pero dos, y aprovechando, digamos, toda crisis da una oportunidad. Aprovechando esta crisis, eh, la gente está en la casa. Y si la gente está en la casa, tiene tiempo. Y si tiene tiempo, puede separar los residuos en el hogar si quiere, allí tenemos una tolva en donde depositamos los residuos, ahí son cientos de bolsas que los ciudadanos van separando en sus hogares, como ustedes ven y pueden percibir, no tiene olor, no huele a basura, sí, no, no, no huele a basura, porque está previamente separada en el hogar, no fue mezclada con residuos orgánicos, básicamente todo lo que la, la, la, el, el ciudadano, el habitante, eh, considere que es reciclable, papeles, plásticos, metales, textiles, vidrios, eh, aparatos de eléctricos, electrónicos del hogar, de pequeños aparatos, todo eso nos sirve a nosotros, eh, ropa, eh, ropa también nos sirve, lo importante es que vengan secos y limpios, eh, separados ojalá en una bolsa blanca para que el reciclador los pueda identificar y no tenga que meter las manos. ...en la basura con residuos orgánicos... ...con las espaguetis, o la hamburguesa de ayer... Eh, ...ni con los papeles higiénicos de la casa... ...sino que sean solamente residuos reciclables... ...si hacen esa primera tarea... ...y la segunda... ...entregarle al reciclador en su cuadra... ...independientemente si es organizado... ...si no es organizado, si es de Gallares... ...si es de otra asociación, no importa... ...es un reciclador, Bogotá tiene más de 23 mil familias... ...de recicladores que viven de los residuos de la ciudad... ...y hoy necesitan eh, de esa colaboración... ...entonces en esta crisis... Es la mejor oportunidad para, primero, que seamos conscientes que producimos basura. Uh -huh. Cómo la separamos y cómo la entregamos. ¿sí? Porque nuestros residuos de hace 30 años existen todavía hoy y van a existir dentro de 200 años. Entonces lo mejor es sí. tratarlos de sí. sí. perfecto Y ya por último queremos, don Silvio, que nos cuentes un poquito de ti, de tu historia. Bueno, <ríe> Sabemos sí. que es muy bonita. <ríe> Ahí sí me tengo que quitarme el tapado. Después sí, pues, pues no me reconoce. Eh, Silvio Ruiz es un reciclador que empezó a los 12 años de edad, eh, maricero, maricero, estaba estudiando, estaba en tercero de primaria en Manizales y mi familia que ya era desplazada de origen campesino, eh, cayó en dificultades, mi mamá no pudo sostener mal la casa por su tiempo y yo estaba en tercero y me di cuenta que estaba yendo a estudiar sin zapatos y sin desayunar y decidí salirme de la escuela y e ir a buscar trabajo, y encontré en el botadero de olivares, en la quebrada de olivares y manizales, el botadero de basuras. Y me metí allá, otro niño me enseñaron a reciclar, eh, me metí al río, eh, allá pues la basura caía a la quebrada, y lo que hacía era que metía un plato de comida dentro del fondo de la quebrada, con la arena en las piedras, extraía pedacitos de vidrio, puntillas pedacitos de hueso, y eso era el bareque, yo barequeaba, me llamaban los barequeros. Eh, ahí empezamos reciclando y luego vino las empresas públicas de Manizales a decirnos que el botadero se iba a acabar porque se iba a construir un relleno sanitario, que iban a dejar de contaminar el río, cosa que era muy buena para el planeta y para el río, muy mala para más de 150 familias que vivíamos de eso. Y ahí decidimos organizarnos. Hicimos una precooperativa y a raíz de esa precooperativa empezamos todo un proceso de organización de recicladores en el país. Luego hicimos la asociación Nacional de Recicladores, la Asociación de Recicladores de Bogotá, eh, y a mí me nombraron no sé por qué, presidente de la Asociación Nacional de Recicladores en 1991. Y entonces yo me vine de Manizales para Bogotá, no conocía nada, eh, solo, me vine solo con un maletín, y acá me hice un futuro, y pues hoy eh, soy el representante, ya no soy el representante de la Asociación Nacional de Recicladores, solo tres años, no me gusta la reelección, entonces no me hice reelegir. Eh, y, eh, y ahora soy el director de la Asociación Colombiana de Recicladores, eh, la fundamos en 1999 y ya llevamos también añitos con la asociación y es una de las organizaciones de base más grandes del país, esa es nuestra organización eh, y pues hemos emprendido la organización de recicladores en Colombia, sino en toda Latinoamérica, tenemos la Red Latinoamericana del Caribe de Recicladores y eh, tenemos una alianza global estamos hablando de, los de África, de África, eh, de la India. Eh, y estamos organizando los recicladores del sur del planeta. Qué chévere, buenísimo, no, muchísimas gracias, la verdad, es un honor estar aquí con ustedes y la verdad, felicitaciones por esta labor tan hermosa. Muchas gracias. Gracias, vamos.